Una vez hayamos completado nuestro perfil con éxito, te proponemos una serie de acciones que te vendrán bien para mejorar en tu posicionamiento dentro de esta red y que deberás utilizar a partir de ahora de manera constante. En cuanto a nuestro perfil, revisa la información que te ofrece tu panel, ese que solo ves tú. Monitoriza las estadísticas, cuidado que cierta información es de pago, pero, en general, nos puede valer la opción gratuita pues, para hacernos una idea. Podrás ver las visualizaciones a nuestras publicaciones o las apariciones en búsquedas, revisando dónde trabajan los que nos buscan y a qué se dedican. También podrás ver qué palabras clave han buscado. Analizando esos datos, podremos mejorar así nuestro perfil. Cada vez que probemos una estrategia, tendremos que revisar las consecuencias de los cambios en nuestro perfil, aunque te recomiendo que dejes pasar unos días, pues los primeros puede que simplemente te vean más porque has hecho estos cambios. Una vez analices la evaluación de tu posicionamiento, podrás plantearte nuevas actuaciones o seguir igual. Si estás buscando trabajo o quieres mejorar tus condiciones actuales, hazlo saber dentro de la zona de configuración del perfil. Cuidado con el ruido que pueden generar las notificaciones excesivas de tus contactos. Estas las puedes gestionar pues desde el espacio de Yo, Ajustes y Privacidad, Comunicaciones y Notificaciones en Linkedin. Y aquí podemos modificarlo en Actividad en tu red. Por ejemplo, que no nos avisen de los cumpleaños de otros, de los cambios de trabajo, o si nos avisen, de los aniversarios en un puesto de trabajo. Finalmente, como reflexión global de nuestro perfil, cuidado, no nos pasemos repitiendo palabras clave, pues Linkedin al final nos puede penalizar. Un número adecuado pues será en torno a las 30. Busquemos también un equilibrio en su extensión, incluyendo solo la información más relevante y que se ajuste a nuestro objetivo principal. El otro aspecto a trabajar será nuestra actividad. Existen 5 formas muy interesantes de generar ruido y mejorar nuestra presencia y posicionamiento mediante nuestra actividad LinkedIn. Crea contenido, ya sea propio o compartiendo el de otros mediante publicaciones, por ejemplo. Y analiza tus publicaciones. LinkedIn nos ofrece una visión general de nuestros lectores por cada una de ellas. Empresas en las que trabajan, cargos que tienen, la ubicación. De esta manera podremos adaptar nuestras publicaciones al público que las demanda o detectar si el público que me lee es el que me interesa realmente. Genera interacción con nuestros contactos. Por ejemplo, recomendado, recomendando sus publicaciones o comentándolas. También podemos mencionar con la arroba a otros usuarios o empresas para así llamar su atención. Y sobre todo, siempre contesta a las interacciones de los demás en tus publicaciones. Busca nuevos contactos, pero con cuidado, con cabeza. Es recomendable que tengan que ver con nuestra especialidad profesional o académica. Aunque también es verdad que nunca se sabe, por eso tampoco cierres la puerta pues, a conocidos en tu red. En general, Acepta las, a los contactos que te pidan solicitud y escribe siempre un mensaje cuando seas tú el que pidas esa solicitud, justificándola y presentándote. Busca y únete a grupos en LinkedIn. Te sorprendería la cantidad de temáticas que se tratan. Son espacios idóneos para compartir e interactuar, pues sus miembros están interesados en temas concretos, por lo que en nuestras publicaciones puede tener un mayor, una mayor repercusión y lógicamente podrás generar nuevos contactos y actualiza tu perfil. Esta información le aparecerá a nuestros contactos y verán que no estamos parados y que nuestro perfil tiene una actividad continua. Finalmente te recomiendo llamar la atención en las publicaciones. Aquellas basadas solo en texto cada vez son menos atractivas y por lo tanto perderás lecturas. Así que utiliza fotografías, gráficos, imágenes interesantes. Y luego, créate un calendario de contenido que te recuerde publicar de manera continua y eh, sobre todo poniéndote avisos en, el, en un calendario propio, por ejemplo uno de Google Calendar. Una vez vistos todos estos consejos, te animo a ponerlos en práctica y seguimos en contacto a través de las redes.